te apuesto que se va a enamorar de ti cuando tú no sientas nada muchas personas tienen la mala costumbre de apreciar algo cuando saben que están a punto de perderlo y eso es lo que sucede en este caso eso será lo que ocurrirá con él ella ya lo verás Hola. Sean bienvenidos a B-Lifers Les saluda Ricardo Niño y me complace tenerlos nuevamente por acá. Muchas gracias por estar acá en este canal. Te recomiendo que te quedes hasta el final de este video, ya que verás algo sumamente interesante. Te lo prometo. La verdad esto no es una sorpresa. En ocasiones, el ser humano tiende a mostrarse inconforme y siempre quiere más. Y eso no está mal. Lo que está mal es que a veces suele dejar ciertas cosas o a personas por buscar algo que en el fondo no está seguro si lo quiere o no. Y eso es lo que pasará amigo Amiga Lo más probable Es que esa persona se enamore de ti Cuando ya quieras tomar otro rumbo Y será lamentable Porque tal vez decida darlo todo Para que no te vayas Y sus esfuerzos seguramente serán en vano Porque simplemente nos cansamos Nos cansamos de seguir ahí cuando la otra persona no da de su parte, no podemos tomar la responsabilidad de una relación por completo. ¿Por qué? Porque por algo están juntos, ¿no? Para enfrentar los obstáculos juntos, para crecer juntos, para brillar entre ambos. Eso que te estoy diciendo es una parte. Por la otra, están los que eligen decidirse a querer muy tarde. Es lamentable, pero hay personas que permiten que el tiempo lo solucione todo, cuando no debería ser así. Hay personas que lo dejan todo en manos del destino. Y si bien este es sabio, a veces lo es de una forma que para muchos resulta ser muy dura. Ey, no te distraigas No andes buscando lo que ya tienes Cuando al fin decidas entregarle A esa persona todo lo que se merece Será muy tarde Porque ella Querrá partir Y lo hará Porque esperó mucho tiempo por ti Y decidió Aunque le dolió mucho aceptarlo Alejarse Te digo que Si se va de tu lado no puedes juzgarla No puedes odiarla porque Aunque no lo notaste Ella tal vez estuvo ahí contigo en las buenas y en las malas Y en las peores Y tú, bueno, tú estabas pendiente de otras cosas al parecer Y tú, si notas que no te están prestando la atención que debes recibir Entonces, ¿qué haces ahí? ¿Qué estás esperando? ¿Eres feliz con alguien así? Si lo eres, pues no soy quien para juzgarte Pero si me lo permites, debo recomendarte algo Escucha, mira un poco más allá Préstale más atención a sus acciones No te dejes llevar por simples palabras bonitas No caigas Las personas tienden a valorar lo que tienen cuando ya lo ven perdido Tal vez no lo no notemos Pero creo que eso Es un poco egoísta Si no es feliz contigo Y se quiere ir para buscar otro camino ¿Por qué no dejarle hacerlo? No seas egoísta No sabes ni darte un poco de amor ¿Cómo pretendes darle a él o a ella? Primero quiérete Tú conócete para que así no andes por ahí buscando algo que no sabes si de verdad lo quieres o no. Amigo, amiga, cuando le demuestres que ya no sientes nada, prepárate porque vendrán las mejores promesas de toda tu vida. Y tal vez algunas sí sean ciertas, esos tú lo sabes, pero tal vez otras se queden en solo palabras. Otras solo salgan a la luz por el momento y el miedo de esa persona a quedarse sola. ¿Quién sabe? Ya depende de ti, si creerle o no. Tú decides si darle una oportunidad o no, pero antes de hacerlo, tal vez recordar un poco no esté de más. Recuerda cuántas veces le pediste que te diera un poco de atención. Si notas que ahí tú también cometiste un gran error, ¿no? Lo que menos debes hacer es mendigarle atención a alguien. Continúa recordando... ¿Qué tal los momentos buenos? ¿Hay más buenos que malos? Si es así... Entonces... Tal vez esa oportunidad que te está pidiendo no estaría mal... Tal vez... Pero si los momentos malos son mayores... Tal vez pensarlo dos veces no estaría mal... Sé que aún hay momentos... Ahí... Lo sé... Y te entiendo... Pero debes luchar contra ellos... Y hacerles entender que con esa persona no eres feliz. Que tal vez lo que sientes no es felicidad sino ilusión. Una ilusión que te debilita poco a poco. Abre los ojos. Si ya te decidiste a partir, entonces sigue tu camino. Si ya lo hiciste es porque consideraste todos los panoramas habidos y por haber. ¿No es así? No me voy a cansar de repetírtelo, pero piensa un poco más en ti, en tu bienestar, en tu felicidad. Vales más que unas simples palabras bonitas, vales más que unas promesas incumplidas. De hecho, no mereces eso, definitivamente no. Tú mereces que te quieran, que te amen, que se entreguen por completo a ti. Eso es lo que mereces. Mereces un amor bonito, un amor único, un amor que solo sea para ti. Si me entiendes, ¿no? Ey, no seas esa persona que deja lo que tiene a la deriva. Valora a quien está a tu lado y te da lo mejor de sí. No te imaginas todo lo que le cuesta a esa persona. No solo hacerte feliz, sino además ser feliz ella con lo poco que le das ahora lo ves si ¿Sí entiendes lo que te digo debemos aprender a valorar los sentimientos de los demás hay personas que aunque no deberían tienden a depositar toda su confianza en alguien que no lo vale tienden a entregar toda su felicidad a alguien que la verdad no la merece por favor no seas ese alguien no seas ese mal momento de una persona Claro que no siempre nuestros actos serán vistos de la mejor manera, aunque en nuestro interior creamos que sí, eso depende de cada quien. A lo que me refiero es, no juegues con los sentimientos de alguien, si sientes que tu amor por esa persona ya no es el mismo, entonces no le hagas perder el tiempo, no seas uno más del montón. Muchas gracias por llegar hasta el final de este video.